Muy buenos días, Soy el arquitecto Calderón Y hoy vamos a hablar de un tema muy, muy, muy delicado Cómo evitar las fugas de los recursos de dinero en la construcción Recuerden que pueden dejar sus comentarios aquí a nuestro canal de YouTube Y también me pueden dejar sus comentarios a nuestro WhatsApp muy bien, una forma muy práctica, una forma muy simple de poder llevar la construcción paso a paso sin que haya fuga es el método de la actualización del plano, de la actualización de las ubicaciones de la actualización de los precios. En el video anterior hablábamos de que en un diseño, en un presupuesto, en un proyecto que se va a construir, lo primero que hacemos es un presupuesto basado en los planos, en donde evaluamos si cada espacio, si cada distribución tiene las medidas correctas, buscando que esas medidas no alteren la cantidad número uno de materiales y número dos de mano de obra. Por ejemplo, hablábamos que teníamos un baño que debe tener 2.10 por 1.60, pues entonces ese baño ya sabemos que vamos a tener 10, 10 piezas de porcelanato, 5 fundas de cemento, tantos quintales de varilla y ya es un estándar. Eso va a hacer que no se varíe la comunicación tanto en la ubicación, tanto en los materiales y en la mano de obra. Luego decimos que en función a eso vamos a evaluar la cantidad, el precio. De esos materiales en el mercado. Cuando sumamos los precios, nos damos cuenta que puede ser que en ferretería Ochoa, en ferretería americana, ¿okay? tiene una diferencia de precio de 1 a un 15%, por un tema de garantía, de distancia, de marcas. Pero un, un funda de cemento que hipotéticamente cuesta un peso, no puede costar en un 204. Hay, ahí hay fuga de dinero. Entonces, ¿cómo podemos llevar una construcción ya en, el, en la ejecución? es dividiendo cada etapa de la construcción en pequeños grupos de trabajo. Por ejemplo, vamos a dividir un presupuesto que tenemos de 100 mil dólares, lo vamos a dividir en pequeñas tareas de trabajo de mil dólares, en donde usted paga mil dólares, arrancan los trabajos y semanalmente se le entrega las facturas originales de las compras de los materiales y las facturas originales de los recibos de pago de la mano de obra que ejecutó esa semana. Entonces todos los jueves o todos los viernes se ubica y se hace un reporte muy detallado de las facturas de los materiales y de las facturas de la mano de obra, equivalente a los 50.000 mil pesos o mil dólares que ya usted entregó, de manera que usted sí le puede dar seguimiento muy de cerca, porque las partidas tienen cantidad de dinero muy pequeña, qué buscamos con esto, que no hagamos un desembolso okay, de 50 mil dólares, sino que solamente hagamos desembolsos pequeñitos de mil dólares semanalmente en vez de hacer una revisión de lo que se ha hecho en la obra durante todo un mes, pues vamos a hacer una revisión todos los jueves, ¿ok? Y así podemos controlar, verificar, validar la cantidad de trabajo que se ha hecho con respecto al dinero que se ha entregado. el siguiente lema donde dice trabajo hecho, trabajo pago. En vez de elaborar un presupuesto muy grande de 100 mil dólares, Vamos a hacer pequeños presupuestos de mil, mil, mil. Y así vamos llevando la obra poco a poco. De manera que al final de la obra podemos terminar. Tenemos nuestra cantidad de facturas originales de la festería y superiores, Nuestra cantidad de facturas originales de los manos de obra. Y cada vez nos damos cuenta que no hay ningún tipo de fuga. Podemos hacer un proyecto muy eficiente, muy práctico. Muy, muy, muy y de una manera muy fácil este fue el vídeo de hoy recuerden que de pueden dejar sus comentarios aquí en nuestro canal de whatsapp si sienten que alguien les puede ayudar a este vídeo les pido que se lo compartan también se pueden suscribir al canal y activar la campanita estaremos subiendo